Bueno, hola a todos Soy Álvaro Mi Cargal Y bueno, quiero haceros aquí Un vídeo rápido En los próximos días subiré un vídeo Ya con un, poco, un poquitín más de información Pues esto es una CMC que nos estamos montando Bueno, estamos montando Para un cliente más bien Y bueno, hay un poquillo para que veáis y todo el rollo, y como no, bueno, pues vamos a enseñar ahí lo que estamos cortando: este es el logo de Static Boards, que es el que diseña la plaquita que utilizamos para controlar la máquina, ¿vale? Que no es más que un Arduino 1, la CNC Shield de Static Boards, 3DRVs, y bueno, esta es la placa de potencia del, de lo que sería el, el Spindle, ¿vale? Que es la, la pieza que corta, vale, ahí veis cómo se mueve. Y nada, simplemente dos fuentes: una para el Spindle, porque el Spindle funciona a 24 voltios, y la otra para alimentar pues el Arduino 1, los drivers y todo esto. Vale, y nada, pues ahí os dejamos un vídeo. todo con sus cadenetas. Y ahí vamos, pues nada más, hasta luego.